queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y cctv bien en esta ocasión vamos a, a proceder a descargar un vídeo eh, grabado de nuestras cámaras de seguridad en este caso es de la marca hit vision ya sea hit vision Edcon o high loot bien vamos a utilizar una usb en este caso yo tengo una USB de 16 GB. Ustedes pueden utilizar la capacidad de 4, 8, 16 o 32. En este caso vamos a probar esta marca, como ven aquí. Hemos utilizado de la marca Kingston y Data. Y bueno, en esta ocasión vamos a utilizar esta, ¿no? de 16 GB. Bien, aquí vamos a ver cómo insertar lo que es la memoria a nuestro equipo de video en cualquiera de las entradas que tengamos disponible entonces vamos a proceder a insertar esta memoria en la parte trasera de nuestro equipo bien seguida de esto vamos a irnos a nuestro monitor previamente pues ya sabemos a qué eh, nos vamos a dirigir. Y bueno, vamos a dar clic derecho en nuestro monitor. Si es que eh, nos pide el, la contraseña, pues vamos a ponerla en nuestra contraseña. Seguida de esto nos vamos a ir en la parte de arriba, en los menús donde dice reproducción. Una vez estando aquí, eh, creo que se ve como distorsionado poquito ¿no? la, la imagen por aquí. Vamos a ponerlo de ladito. A ver. Ahí está. Ok. Bien. Dependiendo de qué fecha vamos a buscar el video. Vamos a tener nuestro propio eh, calendario en la parte de abajo. Que dice octubre, el mes de octubre. Podemos buscar también en los meses anteriores. Que en este caso es en septiembre. Y bueno, los demás, ¿no? Pero antes de esto, nosotros tenemos que seleccionar una cámara. Como primer paso tenemos que seleccionar una cámara. Y seguida de esto, pues vamos a escoger la fecha, ¿no? Ya sea el mes anterior, que aquí nos está marcando que tiene grabación del día 20 en adelante, ¿no? Hasta el día 19, el día de hoy. Entonces tiene 30 días de grabación, es un disco de 1 terabyte con 8 cámaras. Eh, tenemos cámaras de 2 de 5 megapíxeles y el resto es de 2 megapíxeles. Bien, entonces una vez seleccionado la, la cámara, seleccionamos por ejemplo el día 10 con doble clic. Aquí pues vamos a, vamos a tener una línea de tiempo en la parte de abajo, coloreado con el color azul. Eh, esa es la grabación de, de esta cámara. ¿Vale? Aquí tenemos... Eh, la línea de tiempo de, de las 0 horas hasta las 24 horas ¿no? por días. Bien, una vez que nosotros ubiquemos, podemos recorrer seleccionando con el ratón de izquierda a derecha, manteniendo eh, pues seleccionado la barra del tiempo, podemos arrastrar de derecha a izquierda. Y una vez que localicemos el horario que nosotros queremos descargar ese pedazo de video... Eh, pues vamos a, a marcarlo, ¿no? Vamos a proceder a descargar un video de las 5 de la mañana, por decir un ejemplo, ahí está, 5, 5, con 4, 51, pero podemos también darle eh, en esta parte, si se fijan, podemos seleccionar, por ejemplo, que nos ponga aquí en la barra de una hora. De 20 minutos. Y bueno, tienen las demás opciones, ¿no? De 12, 16, dependiendo. Entonces vamos a seleccionar lo más corto que se pueda. Vamos a seleccionar a las 5 de la mañana. Vamos a ver. Aquí está, 5 de la mañana para ser es exacto. Ahí está. Ya lo tenemos. Y a las 5 de la mañana vamos a darle en... Eh, cortar Bien. Aquí ya nos vuelve otra vez a marcar lo que es a las 4:58 hasta las 5:01, ¿vale? Si nosotros queremos descargar exactamente a las 5 de la mañana, tenemos que recorrer la barra. Perdón, no es no es la barra, es esta parte donde aparece este corchetes. Vamos a recorrer el punto hasta las 5 de la mañana vamos a ver, ahí está, ahí lo tenemos, a las 5.000, vale, y vamos a eh, recorrer que sean de 15 minutos, entonces vamos a volver aquí a picarle, en la parte de arriba, a la medida que ustedes deseen, yo por ejemplo voy a recorrer que sea de las 5 a las 5.15, Vamos a ubicar 515. 515, 515. Ahí está. 515. 5 con 15 y 3 segundos, ¿vale? Bien, una vez que ya tengamos seleccionado el tiempo, vamos a proceder a irnos en la parte de abajo donde dice exportar clip. Bien. Le damos ahí. Y selecciono reproducción. Le doy OK. Y le damos a dar OK. Y fíjense bien, el video ya se está exportando. Como vieron, ahí ya el video se exportó a la memoria USB. Ahora vamos a descargar un video de otro de, otro, de otra cámara. Vamos a ver la cámara 5. Esta es la cámara 5 que les quería mostrar. Es un de 5 megapíxeles. Ya eh, nuevamente estoy posicionado en esta eh, línea de tiempo. Voy a parar el video aquí para que no avance más. Eh, selecciono lo que es la, la fecha nuevamente con doble clic. Ahí está. Con doble clic. ¿Vale? Ahora voy a buscar lo que es un video... De las 7 de la mañana, vamos a ver. Vamos a seleccionar esta forma para que me corra más rápido. Ahí está. Voy a bajarle un poquito para que sea más preciso. No, no, ya me pasé, no, ya me pasé. A las 7. A las 7 en punto. Ahí está, 7 con 3 segundos. Vuelvo a subirla. Bueno, una vez que ya seleccioné el tiempo, voy a eh, irme aquí en la parte de recortar. Eh, bueno, tengo que correr nuevamente esto al punto que yo quiero, que es a las 7 con... Vamos a ver, 7. Bueno, tenemos que precisar exactamente el, el horario. Ahí está, ¿no? 7 con, con un segundo. Vuelvo a subirle para que yo pueda eh, recorrerme más rápido. Puedo recorrerme más rápido. A ver. Ok. Igual a las 7 con 15. Vamos a ver. Si le atinamos, ahí está. 7 con 15, con 11 segundos, ¿no? Perfecto. Una vez seleccionado el el tiempo, el pequeño vídeo, me voy a exportar, selecciono reproducción, le damos ok, vuelvo a irme en la parte de arriba y escojo mp4 AVI ZIP, le doy ok y le damos nuevamente en ok. Como vieron nuestro vídeo se está exportando prácticamente ya tenemos dos videos guardados en nuestra memoria usb pues de esta manera eh, es eh, la forma que se exportan los videos por medio de una usb utilizando pues en este caso un equipo de la marca hit vision Edcon, o hilud en otras en otras marcas eh, pues es muy diferente y ya eh, les estaré por ahí también eh, subiendo un video de la marca DAWA o alguna otra marca en especial y eh, en este caso ya para salir no pues solamente hay que darle clic derecho si no salimos con clic derecho pues seleccionamos al icono de eh, vista en directo y ya con esto podemos retirar nuestra memoria usb para proceder a reproducir nuestro video, bien, en este caso vamos a proceder a eh, retirar nuestra memoria y vamos a irnos a una computadora para poder reproducirlo, ¿sale? entonces regresamos, perfecto mi amigos, ya estamos aquí nuestra, en nuestra laptop con nuestros videos que habíamos descargado directamente de nuestro DVR Aquí tenemos tres videos. Eh, bueno, prácticamente bajamos dos, pero yo bajé uno más. Y bueno, eh, adicional a esto que cuando se descargan los videos, también eh, se descarga eh, una carpeta con el nombre Player. En esta carpeta trae un pequeño reproductor. En esta carpeta, pues, eh, pues va a venir este reproductor, lógicamente no podemos eh, pues mandar este reproductor a nuestro escritorio ya que pues no funcionaría. Estos archivos que trae adicional aquí son eh, parte del reproductor, vaya, para que funcione correctamente, ¿vale? Estos videos, ya una vez descargados o bajados con nuestra memoria USB, si nosotros los mandamos a, eh, a nuestra computadora y si nosotros queremos reproducir este video con nuestro reproductor de Windows Media, pues no nos va a reproducir, no, no nos va a abrir, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues, eh, pues, por eso, eh, pues, viene adicional este reproductor donde eh, podemos reproducir nuestros videos. Vamos a ejecutarlo desde, de, desde esta carpeta y vamos a arrastrar nuestro video hacia la ventana. Y bueno, como, como pueden ver, pues ya ahí se está reproduciendo. Se está reproduciendo nuestro video. Y pues prácticamente eso eh, pues, sería todo, ¿no? Eh, la forma de reproducirlo. Eh, de oh. la misma forma podemos jalar el siguiente video. Podemos seguir reproduciendo. Y bueno, esta es una manera de reproducir nuestros videos directamente con este reproductor. Ahora, adicional a esto, pues eh, no lo podemos convertir a otro formato con este, eh, pues, aplicación, ¿no? En la parte de aquí, en la descripción del video, vamos a dejar este programa que tenemos aquí, que se llama BS Player la versión 7.4.1. Ojo, tiene que ser esta versión para que ustedes tengan la opción de convertir sus videos a otros formatos. ¿Vale? Vamos a dejar el enlace, como les comento, eh, directamente desde Mega, para que ustedes lo puedan descargar. Y bueno, eh, una vez que la descarguen, va a quedarles un archivo como este, un icono y desde aquí, pues, van a darle ejecutar como administrador. Le dan en sí. Y le van a dar en el idioma inglés, porque no tiene, no tiene otro idioma, ¿no? Al menos que entiendan el idioma chino o japonés. Y, bueno, le van a dar en siguiente. Le dan en next. La carpeta donde se va a mandar el programa, le dan next. Y, bueno, también aquí eh, le damos en next. Eh, va a crear una carpeta con el nombre BS Player y cuando le damos en Next nuevamente y le vamos a dar aquí para que cree un, un icono en el escritorio como este que tenemos aquí y ya pues nada más hay que darle en instalar una vez que eh, se instale pues ya les va a quedar un icono como este que tenemos aquí vale una vez que ya la instalaron eh, pues ya desde aquí pueden mandar sus videos a reproducir. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a jalar eh, un video. Este es uno de los videos que tenemos. Vamos a mandarlo. A ver, a ver si lo puede abrir desde aquí. No. Ok. Vamos a abrirlo desde esta parte. Vamos a abrirlo. Open. Vamos a irnos a escritorio. Vamos a buscar alguno de los videos. Le damos a seleccionar. Y le damos a abrir. Perfecto. Aquí ya tenemos nuestro video ya reproduciendo. Si nosotros, eh, en este caso, el formato o el, la resolución que nos está proyectando, pues es una eh, resolución, pues no, no acorde a, a un a un, este resolución que nosotros podamos ver eh, la imagen correctamente, ¿no? Aquí se ve cuadrada, ¿vale? Eh, bien, eh, si nosotros desde aquí, vamos a minimizar tantito, si nosotros desde aquí podemos, eh, pues, ver los detalles, pues, nada más es reproducirlo. Pero si en caso que nosotros requiriéramos de que este video... Eh, lo pueda reproducir otra persona o en otro momento, en otro lugar, pues eh, lo puedan reproducir con cualquier reproductor, con Windows Media, etcétera. Bien, una vez que nosotros ya tengamos nuestro video reproduciendo, vamos a darle un clic derecho en el centro de nuestro video y nos vamos a ir hasta la parte donde dice Convert. ¿Ok? Le vamos a dar en Convert. Eh, por aquí nos mar marca un error. <coughs> vamos a irnos en la parte de... Vamos a cerrar este nuevamente. Vamos a irnos a ejecutar nuevamente eh, nuestro programa. Y ahora vamos a seleccionar una parte que nos dice por aquí. Vamos a ver. Ok. Le damos Inglés. Siguiente, siguiente, ok. Vamos a seleccionar esto, que dice formato conversión, ¿vale? Le damos en siguiente, siguiente, siguiente, y bueno, vamos a instalarlo nuevamente, ¿no? Vamos a esperar que se instale. Ahora sí nos va a permitir eh, hacer la conversión, ¿no? Aquí está nuestro video. Nuevamente vamos a abrirlo. Voy a abrirlo. Aquí está. Vamos a abrir. Ok. Perfecto. Ya tenemos reproducción de nuestro video. Ahora vamos a intentar eh, darle clic derecho. Convert. Ahí está. Ahora sí nos está permitiendo. Bien, nos va a aparecer esta ventana. Esa es la ventana de, eh, para poder convertir este video a diferentes formatos. Vamos a irnos aquí donde dice eh, tarjeta de formato o formato de no sé qué. Y vamos a seleccionar MP4 o en modo abierto El formato que ustedes deseen. Yo en este caso en formato MP4. Eh, la resolución, aquí lo estamos viendo. Este es por default. Como se descarga, como se ve en, la, en el reproductor. Y bueno, también aquí vamos a mandarlo a una carpeta, ya sea en escritorio nuevamente. Y bueno, esta es una forma. Eh, vamos a darle en ejecutar. Y vamos a esperar... Aquí en la parte de arriba nos aparece eh, lo que es el, la cantidad de megas que pesa el video. El estatus de conversión. Y bueno, eh, podemos también aquí visualizar el video. Ese es un video con audio. Y bueno, también ahora sí que pues el audio también eh, se descarga. Eh, cuando se liga a la cámara que, a la programación que se hizo con el deber ¿vale? Vamos a poner en cámara rápida este video para que ustedes vean, vean el proceso y al final vamos a ver, eh, pues, el, el proceso del final de este, ¿no? Perfecto, como pudieron ver, ya terminó de convertir este video. Vamos a minimizar tantito esto. Y este es el video que convirtió. Vamos a reproducirlo ahora sí con Windows Media. Vamos a abrirlo con Windows Media. Y fíjense bien, el formato o la eh, resolución que nos está pues convirtiendo este video, pues es en formato cuadrado, ¿vale? Ahora vamos a cerrar esto y vamos a ir nuevamente a la ventana del de formato de conversión o al a editar el formato, ¿no? Bien, eh, nosotros por aquí ya habíamos cambiado a MP4 ahora vamos a irnos en la parte donde dice editar y aquí pues vamos a igual poder poner a mp4 el formato de video pues ya por default la resolución <coughs> la resolución por default no la vamos a dejar así vamos a eh, poder escoger desde 1920 por 1080 o eh, 1280 por 720 bien vamos a cambiar a este formato a 1920 por 1080 eh, vamos a dejar esto también así por default vale y vamos a cambiar aquí vamos a ponerla en 25 vale en formato de audio vamos a ponerla aquí y todo lo demás vamos a dejarla tal cual ¿vale? lo único que cambiamos es eh, la resolución y los frames por segundo, ¿vale? le damos ok, a ver aquí dice resolución del video, vamos a ver, vamos a ver, a ver, vamos a cambiarle un poquito más abajo, vamos a ver si acepta la 1280 x 720, y bueno, vamos a darla en OK. Perfecto, nos aceptó esa. ¿Vale? Entonces, quedó eh, 1280 por 720. Y bueno, eh, la eh, frames por segundo a 25, ¿vale? Pues vamos a darle en Start. Y vamos a esperar que nuestro video se convierta. Y vamos a ver qué resolución al final nos da. ¿Vale? Entonces... Regresamos. Ok, perfecto. Ya acaba de terminar la conversión del video. Bueno, vamos a minimizar esto. Y vamos a reproducir. Ahora sí que el video ya convertido. Para que ustedes observen. Eh, Cómo quedó. Perfecto. Como pueden observar, ya el video ya es un formato más... Completo. Ahí está. Eh, ahora sí que está convertido a una resolución de 1280 x 720. Eh, la calidad del video, pues, bajó un poquito, ¿no? Porque no nos permitió uh, al 1900, 19, eh, sí, 1920 por 1080, ¿vale? Entonces, mis queridos amigos, pues, es como... Eh, se puede decir que, eh, pues, este reproductor, eh, el BS Player, nos puede servir para, pues, eh, reproducir y al mismo tiempo convertir nuestros videos a un formato diferente, a una resolución diferente, ¿vale? Y ya con esto, pues, ya nosotros podemos compartirlos, enviarlos a algún otro lugar, ya sea para algún... Eh, pues, gestión de evidencias y, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, pues, eh, sin más que decir, nos despedimos. Eh, yo creo que voy a, eh, en un próximo video, vamos a ver eh, la otra forma de eh, poder descargar un video de otra manera eh, en el mismo equipo para que igual, pues, se den una idea de cómo funciona, ¿no? Entonces, sin más que decir, nos pedimos, mis queridos amigos, no duden en suscribirse a nuestro canal y compartir este video por las redes sociales. Pues sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Chao.